Devonia, bueno, nos pueden venir bien los Devonia, los de escala. Okay. Vale, pues. Yo llevo ve... otra mappel igual a la mía, ¿verdad? Vea, a ver, ¿Eh? bueno, yo tengo. Ostras, a ver, ¿por qué lleva tantas mapas? No, llevo te... bueno, una mappel. Eh, lo... <risa> <risa> claro, papá, te está mandando team, tío. <risa> Sí, amor, eh. Este hombre, este que pincha. <risa> ¿Al papa, ¿querés una maple? Nada, tengo No, no, no, no, Voy con la Honey papá ¿querés team, tío? Porfa Que soy nuevo, tío Soy <risa> nuevo, tío, no, no tengo armas <risa> No tengo armas, por favor, ayúdame ¿Eh? ¿Dónde, dónde había...? ¿De ¿Dónde iba a caer un airdrop? Eh, ah, en Wisteria Farm, es donde no, está. pero ya, ya ha caído, así. ¿No Ahí pongamos? delante, tira recto, tira recto, justo recto. Ah. Mira, te lo marco. ¿En dónde? Te lo marco, te lo marco. <ríe> ah, sí, vale. de, recto, recto. Campamento, recto. Pues o sea, la, los notas los notas estos que nos hemos cargado ¿Sí? allí eh, mm. tenían. Lo, as, lo, que tenían dos, ¿sabes? Como que iban sí, de sobrado. vacío? Igual estaban ¿no? dos. Sí, sí, sí. Hombre, es que no les ha dado tiempo, sí, creo que se habían metido en el servidor. No, pero se reirían ellos solo con un vaso acaso. Sí, sí, sí. Se habrían puesto ahí a lootear, la verdad, toca un vaso con toda la suerte y. Sí. El A ver, te adelante. adelante, cae. A ver, en la. Ya ha caído, eh. ¿Se ha Sí, ya Ay. Ya podemos hacer un jorte, pero vamos. Si, sí, eso la, es lo que dije la otra vez, pero. La cosa es: ¿dónde, dónde guardamos las armas? Uno, unos cuantos. <risa> eh, no, no podemos hacer. <risa> no podemos hacer 40 hordes si queréis. Sí, podría ser. O por ahí unos no. 50, ¿no? Sí, también. ¡Eh, dispara sí. por acá! ¿Dónde? Por acá, por acá, por acá. He escopeta. Sí, pero sí, ha sí, he sido. Ha sido por pirate Cove, creo, eh. Pírate cobe tan lejos. Sí, yo lo escucho. Acá, acá, acá, Uy, acá. yo he escuchado, yo, escucha la... yo lo he escuchado sí, aquí al lado, eh. Sí, yo también, eh. Ah, sí lo veo. Yo lo he escuchado arriba. <risa> <risa> <¿Qué> <risa> estaba quieto. Estaba quieto donde estaba allí en, ¿Estaba en la entrada. Pero... Ah no, vale. <risa> estaba allí. Me lo pongo flocado. Eso es la team ni nada, ¿no? Ya a TPA <risa> <risa> Qué De que te fuera Fortnite. <risa> Anda a rushear decirle. Otra otra honey. Ah, vaya, vaya sitio feo donde caen los el aquí, eh. Jamoros, ¿Este quién es Ah, ese es el de antes. Oh, acá cae refló los fish, ¿no? Es tu mamá anda TP ¿qué sí. hacemos? Acéptale y le... Acéptale y no, no, no lo matamos, no, no. No, no lo matamos, vale, vale. Acá, acá, acá hay fish. ¿Pero ¿Le matáis o no, seguro? No, no, no lo mates no lo maté. Vale, Ahí genial. Vamos. Hola. Hola. Me <ríe> no quedas flipado. Madre mía, pobrecito. <ríe> Ahora mismo estará diciendo, cojones, ¿dónde me he metido? Sacarme de aquí. Vais <risa> chetos, <risa> dice. Que va, va. Soy noob. <risa> eh, un poquito al macho. Muy poco. Muy poco. Ah, vamos a ver, vamos a verle. Un atraco, atraco ¿ha <risa> dicho? Le va a robar. No lo he dicho, yo lo he dicho. Ah, vale. Digo... A ver, este viene de un role... Viene... de un roleplay o algo, ¿sabes? Yo digo, joder. No. Sí, sí. ¿Qué ha dicho? La ¿Qué ha dicho? <risa> que que si lo escuchamos. Ah, vale. Ah, vale. Eh... ¿Dónde vamos? <risa> ¿Dónde vamos? <risa> ¿Dónde vamos? ¿A dónde? A ver, cuéntanos. Mira, mira. Coge y ve a donde pones Holman Isla. Pues ese sitio, ese sitio está muy bien. Ve para allá y coges coge armas. ¿Dónde? ¿Dónde? Holman Isle. Holman Isle, abre el mapa. Te pone. Sí, sí. Ahí. Ahí. Está a la izquierda. Abajo a la izquierda. Sí, sí. Barra BP, ¿cómo era? Eh, barra... C-V-D Pon barra... C-V y ya está Pues eso... Ve... Yo solo tengo... Este... Esta... Airdrop Que me lo dieron con aquí ¿Eh? Pues... ¿Eh? Pues coge... Coge y si quieres... Si quieres armas... Pues ve allí a... Donde... Te hemos dicho... Al Holman... Holman Isle, Que hay muchas armas ¿No habrá un costumí? O coja... O al pues sí, pues ve a algún sitio de eso. No sé, no lo sé, bueno. Míralo, a ver. Yo creo que le he mirado, pero algo. No, no, no proporciona de hecho. Es gaming militar. Eh, habrá jugado más poco que lo más. <ríe> Mira, esto, esto. <risa> esto qué es, esto qué es, esto, esto parece un Eli, ¿no? Un pedazo de mierda. Pues. ¿Eh? <risa> <risa> mierda, grito. Vale. ¿Qué, ¿Qué mierda, qué mierda, qué es eso? ¿Por qué suena así? <risa> <risa> ¿De cuándo salió Ay, Es un coche, creo, ¿eh? A ver, a ver, a ver cómo funciona. Sí, sí, sí, sí, sí. <risa> ¡Oh! ¡Mira! ¡Hala, hala, hala! ¡Se mueve! ¡Es un coche! ¡Es un escarabajo! ¿Y este ¡Es un coche! ¡Es un coche! ¡Es un coche! ¡Va de listo! <risa> ¡Joder! A ver, a ver, a ver cómo va! Oh, oh. ¡No, no! ¡Aléjate, aléjate! ¡Qué miedo! <risa> uh. ¡Es <risa> un escarabajo! abajo! ¡Corran! ¡Se me ha agafado! Esto. ¿Eh? Dispararle, dispararle, dispararle. No muere, no muere, no muere, no muere. Este va en God mode o algo, ¿eh? Este va en este, este va en este. El otro, el otro, por ¿no? <risa> favor. <risa> Por favor, ¿tenéis flechas? ¿Tenéis flechas? ¿Qué va? Yo, es que a mí las flechas no me gustan. Pinchan y tal. Más peligrosas. Un día me pinche con la verdad es te que tengo miedo. No? No? No? No? Oye, ¿cuánto? ¿Plomo? <risa> le voy a tirar un cargador de Bonnie. Toma, ¿quieres esto? ¿quieres esto? Con eso, si tienes un arma, se pum. un arma, se pum? ¿Me habita un silenciador? Sí. ¿Un silenciador? ¿Eso se come? ¿ que linterna ha dicho? ¿Para qué quieres una linterna? No, pero tengo esto. Me ¿El qué? ¿El qué? El De la uh, está bien. ¿Tenés, tenés mochila Mochila. ¿tom? No. Toma, toma, acá tengo algo, mira. A ver, acá, ahí, ahí, ponete, ponete, acá, ahí, ahí, ponete. Dale, dale. Es que no, que esto es un casco, que yo necesito casco. Ah, que dice Ah, no, esto es un casco. Generador <risa> <risa> bueno, es un casco, te lo papa Carpapa. La skin y di, hostia, que era un traje. <risa> uh, <risa> hostia, que era un traje, tú. <risa> Ostras, ahora, ahora en serio, no tengo casco. Oye, ¿por qué no se me pone en, el, en la cabeza de la cosa esta? A ver, a ver, venga, venga, vamos a cortar trigo, chicos. Oh, sí, por favor. Oh, <risa> con, con la guadaña, a cortar trigo. <risa> Ahí está, podemos hacer más, chicos. Juan, Juan primera. <risa> toma, toma, to, toma, amigo. Me, me matáis. Le metí un puñetazo. <risa> Esta cosa. Bueno, por ahí nos vemos, eh. Por ahí nos vemos. Ay, yo, yo tengo esto para curarte, toma. Hecho, hecho, hecho. No, no, hecho, hecho. Yo tengo so esto para curarte, toma. Esto, veneno. esto, esto, esto. Ah, no, no. ¿Por qué son importantes? Eso te da vida, creo eh, Mira, mira, te queda esto, mira, mira, mira. <risa> <risa> mira otra <vez>. <risa> <risa> Hostia, otra vez, dice, pobrecito con la y me mira, no voy, voy a, a, a, cur a curarle, <risa> pobrecito, <risa> me da pena <risa> Mira, mira, tengo más Tengo más, tengo más Tengo más. ¿Qué le dieron? Le, le da pegamento y se la ha tomado <risa> Atraparlo, atraparlo con placas <risa> Oh, por favor Dale, dale, dale la A la R. R. Y R Espérate, espérate, dile que se, se metan opciones, por favor Un chemical, dale Dale un chemical No, no, no, no, no, no vamos a gastar un chemical en ese hombre Espérate, va, va, vamos a hacer una cosa Que, que se quede quieto que se quede quieto Vente, vente no, no, que, eh, que se quede quieto y dile y Dile, dile, dile. Mira, mira una cosa en graphics. Esto te va ayudando ayudar, no sé qué, yo qué sé, a hablarle de graphics algo. Se va a suicidar, fíjate. Seguramente. Escúchame, escúchame. ¿A ti el juego te va bien de FPS? ¿Sabían que si hacen así, hacen un bug? Se meten abajo en la tierra. Venir, venir, amigo, hazlo. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Hala, hala! mira, mira! A ver, espera, espera, espera enviármete, enviármete, enviármete. vale, vale vale vale bueno, voy a ver. No, no abajo la tierra la te tierra. acento por favor por, por, por, voy a poner un generador aquí arriba cómo Ah, qué guay el casco. Ahora, ahora ya entiendo para qué sirve. ¿Qué se Es sí, <tod bırak ref forgot> <R 'an şeyler> que se pone chungo, tú. ¿Qué ha dicho? Que ¿qué? como <risa> <risa> es, que, es que se puede atravesar el suelo con un truco. <risas> esta, esta, esta pobrecito Vale, vale, espérate. He cogido, he cogido el C4 y he cogido el, el, el, la granola. Es esto, ¿no? Sí. Creo que no cabemos todos. <sub> Mira, mira, mira, mira, mira. Eh, eh, la he crasteado, la he crasteado. Oye, comer, ¿queréis, ¿queréis alguien una granola bar de esta? Hostia, yo sí, por favor. ¿Te comer? Toma. ¿Toma, eso también? Granola, toma. Granola, toma, toma. Toma, ¿tú quieres otra? Yo quiero, Toma, ven. Toma, ven. Aquí, aquí, aquí. No, no es una granada, es comida. Esta es un Ya, yeah, comida. es comida. Cuidado, cuidado, cuidado. Route, no, no, no, no, granola, granola. Granola, granola. Ah, uh, bueno, si no la quieres tú, me la como yo. Bueno, eso me lo creo, eh. No, que eso te sube los la... skills, hombre, dásela a él. Bueno, vale, tío. Venga. Vale, ¿Qué hace? Bueno, pues me lo quedo. <Right> <asculpe aller> pues, <facts> bueno, vámonos, vámonos entonces. Tenéis la da granola entonces, no? Vale, vale. Que me gasto 11,4 4 pa... no para nada, ¿eh? Vale, vale. No, pero... No, un risa, buen No, pero... Ah, mira. Sí, sí. Es. Ya tenemos el coche. Oye, oye, está... Esto, esto, esto está súper OP, ¿eh? Tienes el carnet para... <risa> uh, creo que esto va como torito y te tira uno ahí. Vamos primero al puente, a ver si está en el puente, ¿vale? ¡Qué feo qué es mi personaje de abajo! ¡Oh, oh cuidado que rompes el coche, eh! Que lo explote, que lo explote, igual, ¿sabes? Ay. ¡Qué feo que es mi wow. personaje! Wow. Pues ¿Y, y, que pa y qué pasa? ¿Eso qué significa? ¿Qué es la izquierda ahora? ¿Qué significa esto del humo? ¡Ahí eh, hay uno! Hay un pavo, lo mató? <risa> Perdón, no me lo ha quitado. Uh, tiene una espada. ¡Se va, ¡Se va, ¡Se va. No, déjalo, déjalo. ¿Sí? Amigo, Esto tiene casco. Sí. Eh, espera, espera, amigo. El eh, cañón <risa> está mal, este, eh, que creo, creo que no tenía ni yo ni esto. El cañón, no, no, me atropella. ¿Te atropella? No, no, no, no. no manda. ¿Tienes alguna placa para ponerme en este pote? No, no. No, Otro, Otro escarabajo de esto. Este es falso, este es falso. ¿Cómo no, eso? <ríe> ¿Qué te puede hacer mío? Que no, no que, se que se mata, coño. Que, que ese es, ese es enemigo, este ya es ya nuestro amigo. Nuestro amigo. Esto es carabajo. Me Me como el chicle, me como el chicle. No, no, no te lo comas, que te, mu que te mueres, que te inmolas. ¡Eh! que matarlo, venga, venga. Vamos a la basura. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Ya quedó. Vamos. Vamos a la base militar a ver, es? si está allí el zombie gigante. Venga, vale, vale. Que nos podemos quedar. Es que no, son es, malos? es que esos son malos, solo necesitamos el nuevo ¿no? A mí me mató, me mató muchas veces ¿Quién te mató? Los escarabajos. El de tierra ahí por favor. Para mí te va a agarrar un arma y no va a intentar matar intentar. Dile, eh, sí. Dale, dale, dale, dale la grandola, olo. Toma, toma, yo tengo hambre y no también toma. Sí, comer, comer ahora. Cuidado, tomen chicos, tomen, tomen. Coman, coman, coman, coman, eh, toma amigo, come. come, come que vamos a hacer un viaje largo. Uh, tomen agua, hagan fila, antes de Come, come, comete el chicle. Ay, este, este se va a comer. Porque... Este se va a comer el chicle mañana, vamos. ¿De quién es esto? yo no tengo ¿Esto, esto esto me lo puedo comer te sí, de sí. ah que te lo dejemos a ti toma toma toma toma amigo acá tienes ropa militar toma toma agarrar ropa militar amigo no tengo espacio no tengo espacio yo, yo, se puede quitar cosas moviéndolo del inventario para afuera. Amigo, mira, mira, mira. Hago la fusión de Pero no te comas eso, cómetelo del suelo que tiene que te da scales. Soy, ve, guardia, mirame. Soy, soy. Ya la ha cogido, eh. La ha cogido, ya la ha cogido. Ya la ha cogido, eh, ya la ha cogido. Ya solo falta que se lo coma. ¿De, eh, ¿tendiparando, ¿tendiparando? ¿De dónde, de dónde? El no sé, se eh. Lo han ah, ah lo, veo. lo veo. ¡Muerto, muerto! ¡What the fuck! <risa> ¡Tremendo francaso le dio! Siempre me matan. Este pavo no se entera nada. No, no, no, yo creo que. que eh, está... tienen cargadores de. Para. Ah, oh, no, no, no, no. no. Por favor que no, le, no se le despawné esto, vamos. Voy, voy a soltarle aquí un best. Porque el chaval. ha malo. Eh, ponete el arme y te le eh? Que no ha matado. Nah, que te ha matado este. Que te ha matado este tío. Ve, ve a por tu, tus cosas. Está aquí tus cosas. Corre antes de que desaparezcan, ah, Que aquí sí. las cosas desaparecen. Sí. Lo que te quería mostrar es mi fusión. Debe guardenme de a un militar. Mira, vení. Está aquí, está aquí, está aquí. Tus cosas. Mira, amigo, amigo, amigo, mira, mira, mira. Mira, a, amigo, amigo, mira, mira, mira. Sí, sí, sí, espera, espera. ¿Sabes qué me estaba el pavo? Sí. Me importa el francotirador. Capitola donde está. Ahí está, ¿no? Casi, Amigo, casi mata nuestro escarabajo ¿Quién le ha dado una bulldog! <risas> no, que, que no se, que no se ha cogido la granola Amigo, mira mira mira Que la comida es importante, bueno, me, me cago en todo Tú, comete la granola y así te sube las Así puedes forrarme, te viene para el casco y todo, ¿no? No sé quién por si la ¿Qué Cómete el chicle, cómete el chicle. El che. el chewing gum, ¿no? Está ahí, está ahí, ¿no lo ves en el azul? Si, el azul ese. Sí, ya lo veo, Ah, vale, vale. Déjate vale, por si. Se lo Por si se lo come, oh, eh. ¡Cuido, cuido, cuido. cuidado, cuidado! ¡Cuido! ¡Bien! ¡Se lo comió! Me he gastado un C4 para algo... Da igual, da igual... Bien... Ay, no a la verga... Qué buena,